Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a concentrarnos en la nomenclatura y definición que tienen las amidas. Ya hemos visto aminas, ésteres, éteres y otros compuestos orgánicos. Si no, les recuerdo que pueden ver los videos que están antes de este. No siendo más, comencemos. Comencemos analizando las características que tienen las amidas, tienen como primera característica importante que son sólidos cristalizados a temperatura ambiente, o sea que tienen una forma cristalina si no se ve afectada por la temperatura, 2 son solubles en alcoholes y en éteres, 3 poseen excelentes propiedades disolventes, una característica muy importante, 4 son consideradas bases muy débiles Vamos a ver ahora la estructura que forma la amida. Veámosla. Bien genios, ahora veamos esa estructura que forma la amida. Podemos ver que tenemos un enlace carbono con doble enlace oxígeno y que también por ser este grupo que es el grupo amino. De igual forma lo podemos ver. Ya no teniendo el grupo amino, sino que uno de los hidrógenos es reemplazado por un grupo al kilo o también los dos hidrógenos los pueden reemplazar dos grupos al kilo entonces, ¿qué tenemos acá? para nombrar este tipo de amidas tenemos que tener en cuenta lo siguiente primeramente el radical Entonces, este sería el radical, digamos el principal porque forma parte de la amida lo mismo este y también este que está acá. Entonces, cuando vamos a nombrar las amidas, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablemos de una, de en este caso, como está unida a un enlace nada más, que en este caso sería el R, vamos a llamar esta una amida de tipo primario. O sea, que esta es una amida primaria. Esta, en este caso... Como tenemos dos radicales, este R y este R, sería una mida secundaria. Y por último, cuando tenemos un, dos, tres radicales de alquilo, ya podemos darnos cuenta que es una amida terciaria. Ahora, ¿cómo se nombraría esta amida? Para ello, pues tenemos lo siguiente: nos concentramos en el radical principal, le damos el radical y le damos la terminación. El radical puede ser un alcano, un alqueno, un alquino, pero a la terminación le vamos a decir que es amida. Para la primaria, para la secundaria es similar, pero se debe tener en cuenta que ya hay un sustituyente, entonces vamos a llamar n, una posición n, como la hemos visto en las aminas, y también acá, entonces acá tendríamos dos n, n para este radical y n para este otro, pero terminando siempre con la terminación amida, debe terminar de esa forma, de esa no, de, debe terminar de esa manera. Ahora, veamos algunos ejemplos de nombres de amidas. Veamos estos ejemplos de amidas. Antes, quiero comentarte que si es la primera vez que estás viendo este video y te está gustando, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones del canal. Ahora sí, continuemos. Tenemos lo siguiente. Vamos a analizar esta amida. Podemos ver que tenemos este radical que está acá. Y vemos que el carbono, como el principal, porque está unido al oxígeno y al nitrógeno, entonces vamos a ponerle números. Sería 1, 2, 3. Como son 3, sabemos que viene del propano, porque es una cadena lineal. Como es propano, entonces vamos a llamarlo así: propana. Y la terminación amida, propanamida. ¿Y por qué la podemos llamar amida? No olviden que tiene NH2 y no tiene ningún sustituyente, lo mismo acá, pero aquí tenemos un cambio: podemos ver que tenemos el sustituyente OH, que está acá, entonces 1, 2, 3, 4, o sea que en la posición 2 podemos ver que tenemos un hidróxido, entonces vamos a nombrar 2, hidroxido. Y ahora nombramos la cadena, 1, 2, 3, 4, viene, es una cadena lineal, sería butana y la terminación amida. Sigue siendo una mina una amida de tipo primario. Continuemos con este. Aquí podemos ver un cambio. Miren que tenemos dos sustituyentes: tenemos el principal y tenemos otro acá. Siempre al que está unido al nitrógeno y no forma parte del carbono oxígeno Es un sustituyente secundario Entonces vamos a nombrarlo con la posición Entonces numeramos normal desde acá 1, 2, 3 Y ahora nombramos esta posición N Y vemos que tenemos este sustituyente Que es el grupo metil Entonces sería N-metil Y ahora sí la cadena es 1, 2, 3, sería otra vez propana y la terminación amida, entonces propanamida y ya de esta forma hemos nombrado este tipo de amidas vamos a ver algunos ejercicios prácticos en los cuales vamos a analizar cómo puede variar estos nombres de amidas veámoslos antes de continuar quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de industrias el reflejo, limpieza y calidad que brillan podemos ver algunos de sus productos estrellas como son la crema lavaplatos en sus diferentes presentaciones también podemos ver el barzol ecológico el cual es un nuevo producto que se está moviendo mucho en el mercado y también no olviden que pueden contactarlos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla Ahora, continuemos con los siguientes ejercicios. Genios, antes de comenzar sería muy bueno que tomen nota de estos ejercicios para que vayan practicando y de esta forma afianzar más el concepto. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a, a nombrar estas tres estructuras de amidas. Ya sabemos por qué son amidas, tienen oxígeno en nitrógeno y pueden tener o no sustituyentes. Pero comencemos con esta primera amida. Miren acá algo muy particular. Miren que acá está el grupo amino y aquí está el carbono. Pero tenemos acá otro compuesto. Si ustedes lo miran bien y recuerdan, este es un ácido. Y como es un ácido, acá va a haber un carbono. No olviden que cada punta es un carbono. O sea que va a ser principal el carbono acá en vez de este. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5... No vamos a numerar este porque vamos a llamar al grupo de amida como un sustituyente. Entonces es importante esto. Vamos a tener en cuenta eso. Vamos a nombrar entonces. Como es sustituyente, ya no lo vamos a llamar amida, sino que vamos a llamar en la posición que estamos. Sería en la posición número 5. Vamos a tener este sustituyente. Cuando la amida no es principal, el nombre es carva. Moil. Carbamoil significa el sustituyente del grupo amido o amida que tenemos acá. Y como es prioritario el ácido, entonces nombramos 5-carbamoil y nombramos totalmente el ácido: 1, 2, 3, 4, 5. Sería un ácido, pero primeramente no olviden la palabra ácido: ácido 5-carbamoil. Y ahora sí. Penta, porque son 5 y es una cadena lineal, pentanoico. Ácido 5 carbamoil pentanoico. De esta forma se nombra. Miren la gran diferencia acá. Porque la amida pasó a ser secundaria. Veamos el caso de allí. Este es un caso normal. Y podemos ver que tenemos el siguiente compuesto. 1 y 2, acá sí está principal. Y es una amida primaria, entonces sería un nodo, sería etanamida. En algunos textos también lo llaman como acetamida. Pero ambos nombres son correctos. Ahora tenemos lo siguiente: tenemos la principal acá, miren que el oxígeno está aquí. Entonces, esta va a ser la principal, y estos van a ser los sustituyentes. Este Yes. o sea que estas van a ser 1, 2, 3 o sea que esta es una amida de tipo terciario vamos a nombrar, esto sería 1 y 2 entonces vamos a nombrar en las posiciones N tenemos el grupo metil y el grupo etil en orden alfabético no olviden N, entonces sería N en este caso sería etil y vuelvo y pongo N pero ahora sería metil ¿Y qué seguiría ahora? 1, 2 puede ser etanamida o acetamida, ya ustedes eligen. De esta manera se nombraría esta amida. Veamos otros ejercicios para ir afianzando más el concepto. Ahora tenemos estos dos ejercicios más. Tenemos lo siguiente, veamos los compuestos, el principal que siempre lo vamos a analizar que esté carbono oxígeno y los secundarios esta en este caso ya vemos que es una amida terciaria lo mismo acá, aquí aparece el señor benceno con esta estructura y esta sería otro radical pegado al nitrógeno, entonces empecemos con la primera aquí vamos a nombrar lo siguiente, tenemos N y se repiten estos dos sustituyentes este no olviden que es el grupo etil, sería N, pero como se repite vamos a poner N, N Y vamos a decir dietil Y el nombre de este compuesto es un 1, 2, 3, 4 Que es el butano, cae en la lineal, butana, butanamida Así debemos nombrarla, N, N-dietilbutanamida. Ahora, continuemos con este. Tenemos el grupo benceno y tenemos el sustituyente, en este caso sería el 1, 2, 3, eso es un propil, sería N-propil, y tenemos dos formas de nombrar el benceno. una sería benzenamida, benzenoamida, O benzenamida y la otra puede ser benzoamida o benzamida mucho mejor benzamida n-propil benzenamida o n-propil benzamida ambos nombres son correctos vamos a ver otros dos ejercicios para cerrar esta parte de amidas veámoslos genios espero que estén anotando cada uno de estos ejercicios porque cada vez que lo vamos haciendo vamos mejorando un poquito más la comprensión del tema. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos acá un cicloalcano. ¿Cómo nombramos el cicloalcano? Sabemos que este es un 2, 3, 4, 5. Es un ciclo pentano. Entonces lo vamos a llamar ciclo pentano. Ya que es una cadena lineal. Pero hay un pequeño cambio. Ya como tenemos el grupo amido acá, le vamos a cambiar el nombre cuando es ciclo. Y le vamos a decir... Carboxamida Carboxamida Es cuando tenemos un ciclo alcano O ciclo alquino Le ponemos el nombre carboxa Y la terminación amida Ahora tenemos este compuesto Miremos que el principal es este que está acá Y aquí estarían los sustituyentes Aquí habría uno Y aquí habría otro entonces, en realidad tenemos grupos metiles Y este es 1 y 2 entonces ponemos acá para que no olvidemos Es el principal 1, 2 Entonces tenemos acá N, N Acá en realidad habría un CH3 Entonces sería N, N Y se repite, sería N, N Dimetil Y esta sería Ya la hemos visto, 1 y 2 Sería etano o etanamida O también puede ser acetamida, ambas terminaciones son correctas, ustedes eligen con la que mejor se sientan. Con esto daríamos por concluido el tema de amidas, la próxima semana vamos a trabajar ahora la parte de matemáticas, vamos a concentrarnos en temas de trigonometría, no se pierdan esta nueva secuencia de videos